Hoy vamos a tener a nuestro amigo, el doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico Filial, donde este con que vamos nosotros a interactuar unos cuantos minutos, ¿verdad? Antes de que se vaya ya a integrarse a su labor propia de su profesión como médico. Queremos saludarle y damos la bienvenida una vez más al Dr. Marcos Bonilla aquí a contacto del doctor. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Sí, buen día, Víctor, Sergio y la, toda la población. Eh, gracias a ustedes por tenerme siempre presente para poder orientar a nuestros médicos y a nuestra población con respecto a cualquier punto del sector salud. Doctor, vamos a iniciar este conversatorio hablando precisamente de esta situación que está afectando el mundo, por la manera especial el país y a nosotros como en provincia Duarte. La situación del COVID, doctor, ¿cuál es la a esta hora del día 28 de junio. Mira, eh, la situación del COVID, como todos entendemos, está cada vez, cada segundo en aumento. Eh, estamos viendo cómo una gran cantidad de personas están siendo afectadas. Y lo más preocupante, que está arropando al sector salud. No porque el sector salud sea más importante, sino que es aquí el sector que ha, va a atender el resto de la población. Y estamos viendo una gran cantidad de galenos infectados y también fallecidos, al igual que enfermeras y todo el personal eh, de apoyo de los centros sanitarios. Lo que esto está llevando a que haya una disminución en la cantidad de, de nosotros. Y por lo tanto, puede haber también una disminución de calidad. Porque mientras más se trabaja, más se agotan y más eh, el, el resultado puede ser más difícil. Doctor, tener un buen doctor y esas, perdón, y esas medidas de protección que las autoridades nos piden a nosotros como población que asumamos, ¿no se supone entonces que el sector médico, que son ustedes los responsables, como doctor bien señala, deben estar todavía más... Est deben ser más estrictos con la medida de protección, de autoprotegerse para evitar el contagio. Cuénteme, ¿qué ha estado pasando en medio de esa situación? Mira, exactamente, somos mucho más estrictos que el resto de la población, donde hemos tenido que tomar ciertas medidas para evitar el contagio propio y el contagio a los demás. Pero también, así como aumenta la la medida de precaución, así también aumenta en nosotros la posibilidad de infectarnos, de contaminarnos y esto lleva a que venga la, la, la, la fuerza que está tomando en el sector salud. Otra cosa, eh, que no, no se escapa, que mucho personal médico y paramédico y eso, tal vez le había cogido un poquito de confianza a la situación y tal vez habían bajado la guardia pero actualmente se está retomando todas las medidas de seguridad, eh, pero propia. entiende, entiendes? No es que estamos recibiendo insumos ni en el sector público, y el sector privado lo está cubriendo el sector privado. Eh, y, la, y la calidad de protección hay que seguir aumentando. Doctor, ¿pero ¿están llegando al sector público, por ejemplo, a los hospitales? ¿Están llegando esas, los, los kits de, de protección para los médicos que son eh, los responsables de atender los que llegan contagiados? ¿Están llegando realmente? Muy mínimo, muy mínimo, muy poca cosa está llegando. Incluso en estos momentos está llegando menos que cuando tuvimos la, la primera etapa de la pandemia. Que ahora es eh, infectado tenemos... que la primera etapa. Ahora me ha con que la primera etapa, porque la primera etapa nunca llegó ni a 3.000 diarios, ni a, ni a 800 diarios. Y ahora vemos 2.000, 2.000 y pico, 1.000 y pico. O sea, no, y la, y la cantidad de funciones se ha, muy, se ha triplicado ahora mismo con respecto a cuando inició eh, esta, esta crisis sanitaria. Y volviendo a, los, a la protección, los hospitales no están recibiendo una adecuada cantidad ni calidad de protección. Eh, y eso está llevando a que los médicos han tenido que comprarlo ellos mismos, suplirse ellos mismos, nosotros mismos. Y, y también tenemos lo que es el resto de personal que muchos no pueden suplirlo. Y es, como dicen, arañando dientes que están para poderse cubrir. Y muchos vuelven a lo de ahorita, se está infectando. Oh, es así que de manera de manera informal, me ha llegado, me ha llegado información que no es no confirmada, de que en el hospital hay, hay un departamento de casi todo el personal de enfermería está tiene COVID. O sea, digo, ya ha diagnosticado con esto, o sea, que, que no hay protección. En varios centros sanitarios es así, en varios, aquí en la región. Doctor, doctor sin, sin querer J. La P. Esta, esta negligencia por llamarlo de alguna manera, se atribuye en los últimos días en este proceso de transición o antes de esta situación existía eh, la, la poca eh, fluencia de, de, por ejemplo, de kits de protección para los médicos o es en esta situación en este de, de transición? Vamos a, va, vamos a llamarle esta deficiencia de materiales para evitarnos Correcto, la palabra. Sí, sí. Uh -huh. eh, mira, no puedo culpar a que sea por la etapa de transición porque de todas formas, el gobierno entrante eh, ha estado diciendo eh, que sigue el apoyo de la lucha contra el COVID. Entonces, por lo tanto, deberían estar luchando y cooperando mutuamente y reforzar lo que Pero es, que es no sé, todo doctor, esto. es que no se corresponde? Porque tenemos entendido que el, el gobierno tiene recursos disponibles para eso. Porque eso es lo que se, se, se declara. Se de de 60, de 60 mil 60, millones de pesos. Acceso a recursos para que... 60 mil millones de pesos o estamos equivocados. Eh, no, así mismo, es, lo que no sabemos es dónde están llegando. Exacto. O es el último zapaso de la de de No se da doctor que no sabemos que no sabemos dónde están porque no están llegando, no sabemos no. Dónde están. exactamente. A dónde debían okay. estar, no está. No está. Exactamente, y mira, porque mira, mira la así. cosa, casi enojado ¿Eh? y en escrito y en video lo hizo el presidente del colegio porque el único presidente que tiene parece equipo colgante. Eh, ¿Qué ha pasado por ahí? Porque el pasado, el pasado presidente, yo no me acuerdo ni el nombre, ¿ustedes acuerdan el nombre del pasado presidente? No me acuerdo el pasado presidente. Lo dijo, dijo que si usted por su irresponsabilidad, por estar bebiendo vino y los con madones, haciendo todas esas cosas, usted va a enfermar al personal médico. El personal médico no tiene, no tiene tampoco la obligación de enfermar a él y su familia porque usted es un irresponsable. Entonces, la llama, llamó a la población de manera enérgica que la irresponsabilidad de la población es que tiene esta, este asunto así. Y es cierto. Está bien que las autoridades no tiendan, no tienen insumo, ¿no? Pero el 50% de lo que está sucediendo en el país lo tiene la gente, Víctor. Si tú ves, corre, corre, como que en los barrios. Ahí viene la policía, todos estos reunidos. Se mandan, las va a la policía y se reúnen. Así que están haciendo los barrios. Doctor, no, eh, sí. eh, en otro veíamos ayer salió una información donde el coordinador de la comisión contra el COVID-19 decía que existían 4.000 camas en el país disponibles sí, bueno. para personas positivas eh, asintomáticas, pero que no estuviesen las condiciones para aislarse en su casa. Yo quisiera saber si usted tiene conocimiento y si es cierto. Por ejemplo, una persona que ve es positivo de COVID, que no tenga las condiciones para aislarse, o lo normal, lo correcto sería que se aísle en uno de los centros que hay disponibles o que el Estado de disponibilidad dispuesto para ese aislamiento. Y perdón que aún que, un, un chismar Y sabemos que la población dominicana, más del 85% de la población, sí. no tiene condiciones de aislarse en COVID porque viven en una casa de seis muchachos y ocho muchachos en dos habitaciones, la gran mayoría. Entonces, correcto. dime. Víctor. Mira, con respecto a esta pregunta, el cuatro hab camas habilitadas eh, no creo que, que le exista, porque eso se refiere a, a esos lugares eh, tipo aguayo, eh, donde se han llevado personas para eh, sintomáticas leves eh, para aislarlos. Y el, el doctor, doctor, doctor. y es que los dominicanos se resistían a usar. Eh, no. No creo, porque es que te voy a decir una cosa. Una cosa es que no rehusamos, reusemos y otra es que nos obliguen a usarla. Porque si aquella persona que está positiva va y lo buscan y lo llevan, obligatoriamente va a tener que Tiene ir. Que ir porque, porque estamos en estado de, de emergencia. emergencia. Esto no está más de Entonces emergencia. no creo que, que, ex, que exista esa cantidad en estos momentos disponible. Y además, eh, tomamos el ejemplo, eh, aquí en, en esta región, la, en Aguayo lo que hay habilitado son 40 camas. Eh, mm. Honestamente, al día de hoy no sé cómo está la ocupación, pero 40 camas para esta región no es suficiente. No. Y no A creo, pasar. doctor, que, que en el país haya mucho Aguayo. No esta Exactamente. Exactamente. Correcto. O sea, que eso <risa> podemos decir que... Mira, eh, mira, no. puede, mira Víctor, pueden haber negociaciones con algunas empresas... Eh, con algunos hoteles que hayan dicho que facilitan la cama y que no estén disponibles, como está el hotel que está cerca, a, a, próximo el próximo a la ciudad de viago. Sí. ¿Entiendes? Que dijeron que no, que ese hotel va a estar habilitado. No se está usando para estos términos. ¿Entiendes? No está usando, y todo fue, fue un desprendimiento eh, más eh, publicitario que otra cosa. ¿Por qué no sí. estoy usando? ¿Qué hace falta? podrías podría, porque uno de los dos de los que es con la de Santiago, Santiago ya todo mismo, entonces. ¿cómo sí, eso? Fue, eso fue una de las medidas que tomaron muchos de mucho los países. Eh, hoteles que estaban en, en final de construcción, eh, hoteles ya habilitados, se habilitaron como centro de, de aislamiento. Porque un centro de aislamiento es que tú estés en tu casa tranquilamente, sin que nadie te vaya a visitar. O sea, que no es necesario tener un suero, una camilla, una... cuando se necesite eso, se lleva al hospital. Exacto. Se lleva al hospital. Ya, un centro de atención donde, aquí a, a Guisa, pero una persona, el aislamiento que usted va a tener esta habitación, usted no va a salir porque hay un guardia en la puerta y usted no va a salir de ahí. Y mire sus su necesidades, mire sus cosas, ahí resuélvalo. Eso es, lo, eso es lo que es un centro de aislamiento. Aquí Ajá. lo que es cuarentena se ha convertido en, en, en, en, en recursos, que le lleguen recursos, pero no utilizando esos recursos para tomar medidas de una real cuarentena. Aquí no ha habido una real cuarentena. Es lamentablemente, no lo hay. Doctor Marcos Bonilla, gracias, hermano, por una vez más por atender a este llamado para llevarme esas orientaciones de cómo va la situación del COVID en la provincia de Duarte. Y nada, como colegio médico, agradecer eh, la invitación y además exhortarle... A toda la población que nos mantengamos resguardados, que solamente salgamos a lo necesario, que respetemos el toque de queda, que ojalá yo que lo bajaran a las 5 de la tarde de nuevo. Porque no es que el virus solamente da de noche, es que en la noche es que todavía hay más desarreglo de las personas. Eh, no es el momento ahora todavía de estar visitando amigos, familiares, eh, compartiendo en colmadón, etcétera, etcétera, etcétera. En los lugares que hay que ir obligatoriamente, los supermercados, bancos, etcétera, etcétera, respetemos el distanciamiento social, eh, físico, porque esto se está cumpliendo completamente. Así es que gracias y a los médicos que nos cuidemos. Cuidémonos estemos eh, eh, todas las precauciones en nuestro consultorio eh, ya eh, recibimos la comunicación de un centro de Santiago que ya ha eliminado de nuevo las consultas ambulatorias, eh, que es un, un pro, es un problema porque las demás, las, las personas con otras enfermedades no van a poder recibir atenciones. Entonces, cuidemos para, para cuidar a la población y a la población Cuídense para que no cuiden a nosotros. Este, gracias una vez más y siempre estamos a la disposición de estar con ustedes. Gracias, gracias a usted, doctor, porque los problemas de salud como usted señala los demás están ahí y necesita el paciente consultar darle seguimiento a su problema de salud que no necesariamente debe ser el COVID. Gracias, doctor Marco Bonilla, como siempre de quien ha sido un colaborador de este espacio. Así que el doctor Marco Bonilla, presidente del Colegio Médico. El filial Nordeste estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP.